Hola a todos, bienvenidos a este debate o charla coloquio sobre tendencias de Big Data. Tenemos hoy la suerte de contar con nosotros con algunos de los eh, directores y responsables de empresas que en nuestro país están realizando eh, proyectos más interesantes con tecnologías de Big Data y trabajando también con otros clientes en este área. En primer lugar, tenemos con nosotros a Victoria Gómez, que es eh, Big Data Sales Leader de IBM en Europa. A continuación, eh, contamos con José Carlos Vaquero, eh, que es eh, Director de Iniciativas de Big Data y Subway Engineering en la empresa GMV. Buenos días. Hola, buenos días. Y eh, finalmente contamos también con nosotros, uh, con Richard Benjamins, que es eh, Global BI and Big Data Director en el Grupo Telefónica. Hola, gracias, Felipe. Bien, pues eh, vamos a intentar, eh, en este coloquio, eh, comprender un poco más acerca de cuáles son los principales factores que van a influir en, las, eh, en la evolución, en las tendencias de las tecnologías y las aplicaciones de Big Data eh, en la actualidad y durante eh, los próximos años. Así que, en primer lugar, eh, me gustaría conocer vuestra opinión eh, acerca de eh, cuál es la decepción que tienen las empresas sobre las tecnologías de Big Data y los proyectos de Big Data. ¿Creéis que es simplemente un buzzword, una, un término de moda, eh, o es un término, una tecnología o un, un tipo de soluciones que ya se han vuelto imprescindibles y que han llegado para, para quedarse. Víctor. Eh, bueno, yo creo que han llegado, están aquí para quedarse, ya que si vemos todas las tendencias eh, que hay actualmente en el mercado, como son por ejemplo el Internet de las Cosas, todas las eh, aplicaciones móviles, eh, estamos hablando de una generación eh, exponencial de datos. Se prevé que en el año 2020 haya 44 ZB, eso equivale a, bueno, a reproducir un vídeo de alta definición durante 1.600 millones de años, para que veamos un poco el volumen del que hablamos. Eh, y digamos que estamos empezando. O sea, eh, hemos generado en los dos últimos años el 90% de la información que existe ahora mismo. Con lo cual, eh, todas las empresas deben aprovechar ese gran potencial y, eh, que continuamente se está generando. Desde mi punto de vista, las empresas cada vez están más concienciadas en el valor que hay en el dato. No solamente tomar eh, pues decisiones a partir de un juicio experto, sino apoyados en los datos. ¿no? Y afortunadamente ahora las tecnologías pues nos permiten poder uh, utilizar eh, estas técnicas y estas tecnologías de una forma bastante asequible. Y esa concienciación, pues la verdad que nos va a ayudar a, a, bueno, pues a que el Big Data y las tecnologías alrededor del Big Data pues están aquí para quedarse. Yo creo que en los últimos años sí ha sido un buzzword, ¿no? un hype, que muchas empresas hablaban de Big Data, pero sin mucho causa de, o conocimiento de causa. Eh, hoy en día, pues eh, ya es otra cosa. Eh, como ha dicho Victoria, los datos siguen creciendo, hay mucho valor para, valor para generar y para crear, entonces eso ya no se va. Adicionalmente, estamos también viendo eh, empresas que están cambiando sus modelos de negocio precisamente alrededor de los datos. Si pensamos, por ejemplo, en Uber, es una empresa que no tiene taxis. Su, su modelo gira, gira precisamente alrededor de los datos. Facebook es una de las principales empresas de media, no tiene contenidos propios. Eh, Airbnb es una de las principales empresas de, eh, de vacacionales. Sin embargo, no tiene tampoco hoteles. Con lo cual, bueno, vemos cada vez cómo eh, vamos viendo modelos de negocio creados alrededor de esos datos. Uh -huh. Efectivamente, la economía está cambiando y está cambiando alrededor del dato. El valor del dato cada vez tiene más y se pueden crear incluso pues, esos modelos de negocio, como bien apuntaba eh, Victoria, eh, alrededor del dato ¿no? y sin tener ningún solo taxi es ser la mayor flota del mundo. Y, y, y muchas veces eh, estas revoluciones no vienen de las empresas tradicionales. Entonces yo creo que incluso nos, nos, nosotros tres ¿no? sí. tenemos que cuidarlo. <risa> es verdad. Además, existen procesos, por ejemplo, como la transformación digital en las empresas. El hecho de que tengan que moverse, eh, a, pues, como hemos comentado, ¿no? al entorno de Internet y a eh, ponerse en un escaparate completamente digital, la multicanalidad, etcétera, que añaden, digamos, si cabe, todavía más más retos. ¿no? Y la nube, ¿no? que cada vez, la nube? Sí, la cada vez va tomando mayor forma, mayor peso y va facilitando el acceso eh, a mayor número de gente eh, a estas tecnologías uh -huh. de una forma más rápida, más flexible y con menores costes. Uh -huh. Bueno, es una charla coloquio sobre tendencias de big data. Entonces, eh, una, un aspecto importante que, que me gustaría conocer, eh, sobre que me gustaría conocer vuestra opinión es eh, sobre qué tecnología hay muchísimas soluciones eh, y software y entornos, plataformas que podemos utilizar, pero ¿qué tecnología eh, os encantaría ver para eh, poder abordar proyectos de Big Data que todavía no no habéis visto, o que todavía no veis suficientemente madura, que, que no está ahí y que para vosotros tiene mayor potencial? Bueno, a ver, eh, esta tecnología ya realmente sí que existe, pero yo creo que vamos a ver que se va a desarrollar más en los próximos años, que es toda tecnología cognitiva. Para mí es fundamental eh, aunar Big Data con toda la parte de eh, tecnología cognitiva. En IBM, bueno ya sabéis que ya llevamos años que lo estamos desarrollando, con lo cual, digamos que ya es una realidad, pero el expandir y que haya más sectores, más industrias que hagan uso de ello. Ahora, principalmente, estamos viendo en el en el sector eh, de sanidad, en el, en el sector de educación, pero bueno, expandirlo aún más eh, al resto de industrias. Para popularizarlo de manera que, que es, más sí. gente pueda tener acceso. Sí, ello además yo creo que ayudará también a democratizar más el Big Data, porque hará digamos, más, más fácilmente accesible también para otros usuarios que a lo mejor no tienen... Eh, ciertos conocimientos a acceso al Big Data, ya que bueno, sabemos que la, parte, la tecnología cognitiva lo que, le, lo que le diferencia principalmente es que es capaz de aprender y que es capaz de entender este lenguaje natural, con lo cual eh, facilitará el acceso a mayor gente, a que no se vital. Sí. Bueno, desde nuestro punto de vista, lo que nos gustaría, y más a corto plazo, porque ahora mismo tenemos muchos proyectos en los cuales estamos utilizando pues, tecnología Big Data y alrededor del Big Data, pues es un entorno colaborativo, ¿no? que los distintos perfiles, los distintos skills sean capaces de aunar esfuerzos de una forma... Pues más ágil, ¿no? como ya lo tenemos en la ingeniería del software. ¿de acuerdo? Es algo que estamos también eh, bueno, viendo que hay bastantes esfuerzos en la industria, distintas eh, plataformas que están intentando pues, aunar y tener un único interfaz para los distintos skills, ¿no? para el científico del dato, para el ingeniero del dato, etc. ¿no? De y que todos de trabajar, Exacto. Con, todos y... con cada uno incluso pues, con sus distintas tecnologías, ¿no? porque. Como bien sabéis, todavía eh, pues sigue siendo una bueno pues un entorno bastante joven que, que se están aunando distintas tecnologías eh, y bueno pues. Eh, por ahora, cada, como digo yo, cada data, data Science trae su toolbox debajo del brazo y a veces es complicado eh, pues hacer que, que, todo, eh, que todo el equipo funcione como un único solo. ¿no? Y eso es una de las cosas que, que, que estoy esperando. ¿no? Y luego también, por otro lado, mayor estandarización. Ahí, va, ahí como sabéis, está la, el movimiento de la Open platform, open Data Platform, perdón. Eh, la cual pues, nos va a permitir esa estandarización dentro de las plataformas Big Data de tal forma que desde GMV y desde todas las empresas eh, de, nuestro, de nuestro ámbito podamos eh, bueno, eh, poder proponer la mejor solución independientemente de la, de la tecnología que hay detrás ¿no? y que digamos, nuestros clientes puedan sentirse libres en elegir la mejor, no la que, con la que ha empezado. ¿no? Y este, este tipo de iniciativas y estas estandarizaciones creemos que es, que es clave para la evolución. Que esos puntos. No que sé. dos ya que bueno, eh, por un lado, en cuanto a lo de Pay, eh, Idem está, eh, es un miembro platino de DPI sí. es uno de los principales focos que estamos poniendo en cuanto a la estandarización, la simplificación de Apache Hadoop para eh, incrementar lo que es la adopción eh, de tecnologías Hadoop y conseguir esa plataforma, como tú dices, con interoperabilidad de las distintas distribuciones que hay disponibles. Ya se ha lanzado la primera certificación en torno a Jam, eh, HDFS y MapReduce, con lo cual, bueno, de hecho hemos anunciado hace poco nosotros, por ejemplo, que acabamos de hacer una nueva release de nuestro IBM Open Platform, que es eh, gratuito, es libre, se puede utilizar, y lleva, eh, ya es eh, ODPI eh, compliant con, uh -huh. en esos tres eh, proyectos. Continuaremos con el resto. Y luego, por otro lado, en cuanto a la colaboración que tú comentabas, acabamos de lanzar también de Data Science Experience, que bueno, también va a haber una versión premium, se puede probar en datascienceexperience.org y lo que busca precisamente es eso, es eh, facilitar herramientas de colaboración con herramientas de open source, como son Spark, eh, Art Studio, eh, los notebooks de Jupyter, para que bueno, todos los data scientists puedan trabajar, colaborar, y además también tendrán tutoriales que vendrán de la parte de la biblioteca. Con lo cual, bueno... Sí, no, es, es cierto que estamos viendo que está llegando, pero sí, eh, eso ese, está llegando. Eso es, ¿no? sí, que desarrolle más. Mm. Richard, bueno. un montón de cosas. Sí, sí, <risa> no. bueno, yo confío que todas esas cosas pasarán ¿no? con el tiempo, eh, antes o después. Eso no, no nos preocupa. Lo que nosotros vemos en proyectos de Big Data, que hablamos mucho de Data Scientists, pero realmente el 70% de su esfuerzo, está en el data wrangling, A uh -huh. ver, coger los datos en crudo okay. eh, y luego pues, que tengan calidad, que luego se actualizan como deberían actualizarse y que se entienden bien, que tienen metadatos. Entonces yo creo que lo que hace falta hoy en día es tecnología que automatiza esto mucho más. Eh, hay empresa, empresas, startups tipo Trifacta o algo de Talent eh, que hacen cositas pero no está resuelto. Entonces yo creo que si logramos a una magia, no sé, a lo mejor con cognitive computing, que coge datos lo que sea, lo procesa y automáticamente dice esto es esto, esto es esto, esto es esto esto, esto, esto, esto y luego un data scientist ya puede aplicar los algoritmos, etc., pues nos ahorramos muchísimo esfuerzo y yo creo que realmente ahí hay muchas tesis doctorales ¿eh? sí, y muchos startups. Y después lo comprará IBM o Oracle, etc. O no telefónica. No telefónica. Sí, sí. No, es totalmente de acuerdo. Es cierto que es una de las carencias que vemos, pues que eh, pues luchar contra los datos, los datos en crudo, pues también es cierto que, que, que, bueno, que gastamos mucho tiempo ¿no? y es cierto que, que es una necesidad que, que vemos. Sí que coincido contigo, pues que hay esas herramientas que nos ayudan, nos, dan, nos recone el camino, pero tenemos que dar un siguiente paso, sí. hay que dar un siguiente paso en el tratamiento del de, de dato. Mm. Hablabais eh, también un poco de las dos cuestiones anteriores de los perfiles del Data Scientist. Todos sabemos que son muy demandados y que de hecho hay muchísimo, precisamente por ese interés, hay muchísima dificultad para poder encontrarlos. ¿Cuál pensáis que es el, digamos, la, la proyección laboral y presente y futura que tienen este tipo de perfiles ahora mismo en el mercado? ¿Es de vuestra propia experiencia también? ¿Que sois empresas que, que digamos, demandáis en algunos casos estos perfiles y hacen muchos proyectos de este? Eh, bueno, en, eh, en 2015 hay un, hay un reporte, en, un artículo en Forbes donde habla que IBM, ECM, eh, perdón, MC, eh, Oracle y bueno, no me acuerdo el otro, el, la otra empresa generaron eh, más de 26.000 eh, puestos solo en Estados Unidos eh, buscando data scientists, relacionados con data scientists. Estamos hablando eh, de un potencial en cuanto al laboral tremendo. Bueno, en España se ha publicado recientemente en abril un informe sobre el EPIC que está desarrollado por la COE, por la Asociación, de directores de Recursos, eh, la Asociación Española de directores de Recursos Humanos, entre otros, donde se habla de que ha pasado al primer puesto lo que es la demanda de, de puestos relacionados con Big Data. Con... En el pasado, en la edición anterior, parece ser que estaban en el puesto 14. En esta edición ha oh, sí. pasado al puesto número 1. Es un incremento muy notable. Sí, y además, lo que he leído es que eh, a, además es el número 2 en cuanto a los puestos que no consiguen eh, cu eh, cubrirse. Eso es fácilmente. Con lo cual, bueno, lo que tú comentabas, eh, estamos viviendo ahora mismo una explosión de Big Data, está, está aquí para quedarse y nos encontramos una serie de puestos nuevos que surgen relacionados con Big Data. Principalmente, muchas veces hablamos de Data Scientist, pero hay muchos más puestos relacionados, ya sea el Data Analysis, el Business Analysis, el, el Data Engineering, Data Architects, eh, con lo cual, bueno, eh, nosotros vemos que, que tienen mucho por yo te puedo contar, bueno, primero nuestra experiencia en primera persona. Nosotros estamos haciendo constantemente entrevistas y es cierto que es muy complicado encontrar perfiles con cierta experiencia y cierto conocimiento. Y es cierto también que en las universidades estáis haciendo pues, un trabajo muy importante para formar lo antes posible, tener estos profesionales. Eh, y es, pero ahora mismo es, vamos, muy demandado y muy difícil de encontrar. Eh, por otro lado, participo en la comisión de Big Data de AMETIC y, y es una de las principales preocupaciones que hay en el sector. O sea, no, no hablo solamente por, por GMV, sino hablo ya por todo el sector y, y de, de hecho estamos escribiendo una memoria en la cual pues, estamos identificando pues, distintos proyectos, etc. Y uno de los puntos fundamentales es la carencia de talento. ¿vale? Eh, yo la verdad que viendo los esfuerzos que, que estáis haciendo pues poco a poco los vamos a ir cubriendo, pero ahora mismo es cierto que, que es realmente complicado. Confiamos no solamente en la, en, la, en, la, en la universidad, sino que también la empresa pues pongamos por nuestro lado. Eh, siempre, como, como sabéis, pues, eh, desde GMV estamos muy dispuestos pues, a, pues a ayudaros en la, en la formación eh, y, bueno, pues, eh, y poder extrapolar nuestra experiencia pues, también en el mundo universitario para preparar mejor estos, estos científicos. Sí, nosotros eh, también estamos sufriendo un poco la, la carencia de data scientists y data architects, etcétera, en general, eh, también porque tienen una faceta múltiple, ¿no? no solo es desarrollo, ni solo es algoritmos, inteligencia artificial, luego comunicación, visualización, conocer el dominio, o sea, es muy difícil. Nosotros nos, nos contentamos normalmente con dos, eh, sobre todo las, las técnicas, Vamos, eh, bueno, Lo que nosotros hemos hecho el año pasado, compramos una empresa, Synergy Partners, con 70 data scientists, entonces a nivel global eh, pues duplicamos eh, casi eh, el número de data scientists. Luego en cada país, ¿no? en los 20 países que tenemos, pues hay mucho más eh, data scientists. Eh, luego lo que hacemos es ...transformar nuestra gente, o sea, toda la gente que viene de bases de datos, etcétera... ...pues tenemos un programa muy fuerte de, de, de, de, de talento, donde damos formación, cursos... ...muchos online, presencial, para que al final todo el mundo, ¿no? eh, poder, poder, mucha más gente pueda hacerlo. Haber dicho eso, yo creo que sí eh, hay un fin ¿no? a, los, a los data scientists. Porque yo creo que, y lo estamos viendo ya en pequeñas empresas... Eh, hay muchas pequeñas empresas que ya hacen la analítica autobox. ¿eh? O sea, mientras que los datos estén limpios, pues los subes en the cloud y haces predict, haces cluster, haces detección anomalía. ¿eh? Me consta que en IBM Watson Analytics pues también están mirando cosas, SAS Visual Analytics lo, tendra, lo, lo tiene, eh, Amazon, Microsoft, eh, todos están comprando empresas tiene esa capacidad de hacer Machine Learning para todos ¿no? democratizar el Data Science out of the box obviamente, de hecho estamos haciendo algunas pruebas eh, competición entre máquina y persona y bueno, eh, hay diferencias pero te puedes preguntar oye, vale la pena esa diferencia porque no, yo, yo sinceramente creo eh, ahora el Big Data está en grupitos eh, selectos para escalar hacia empresas grandes hacen mucha más gente, pues no puedes meter, duplicar todo el rato Data Scientist. No, lo que tienes que hacer es expandir la capacidad a mucha más gente que a lo mejor sacan el 80 o 70% de lo que podrían, pero son capaces de hacerlo. ¿no? Obviamente aquí lo que es clave es que los datos tengan calidad, porque si dejas a alguien de negocio con datos que no tienen calidad, pues pueden, pueden salir cosas muy peligrosas, porque nosotros estamos empujando que todos los negocios eh, entiendan el valor de los datos, que cambien su manera de, de tomar decisiones. Pero claro, si tienen insights equivocados, pues el efecto va a ser desastroso. De hecho, lo que tú estás comentando es lo que ahora se llama los citizen data scientists. Eso es, sí. Que precisamente o sea, son power users. Y, efectivamente, nosotros estamos eh, apostando por dar eh, solución debido a esa carencia de profesionales, digamos, de data scientists, que sean los que sean capaces de pues, programar y hacer modelos matemáticos más complejos, un poco eh, eh, eh, apoyar o dar un poco una solución mediante otro tipo de herramientas, como lo que él ha dicho, y, además, aunándolas con la parte cognitiva, que es lo que puede hacer ayudar también a democratizar estas soluciones de Big Data y acercarlo más a los que son los eh, citizen scientists. Al, al final pasará algo como Excel, ¿no? Excel en los años 70 era para los poca, las pocas personas que se sabían hacer spreadsheets. Ahora cualquier persona en un negocio o en una organización, etcétera, es básico. ¿no? Con, con la analítica Big Data, pues ahora se está automatizando, automatizando la parte de de, de, de, de machine learning y luego entonces habrá en cinco años habrá mucho futuro para los data engineers porque no todavía no está resuelto claro. ¿Eh? pero también se resolverá y al final no sé diez años será eh, big data como un excel de hecho Microsoft con el Power BI pues también apostando muy fuertemente para integrar todos esos integrados en, en el suite Office para que cualquier persona que tenga Microsoft de repente es un es un data scientist ¿no? sí, sí, pasarán sí, sí, años ¿eh? llegaremos a ese punto en el que el big data acabará siendo transparente digamos efectivamente en las, sí. en las empresas porque estará tan imbricado en los procesos diarios sí. Sí. totalmente yo sigo pensando que aún tendrá que existir la figura del Data Scientist. Claro, claro, sí, sí, sí, sí, sí, claro. Por un lado, mm. evolucionaremos, digamos, democratizando y dando más mejores, más acceso, más facilidades para acceder a este Big Data a usuarios finales, como él dice, incluso, incluso casi como, un, ¿no? como el que utilizaron un Excel. Eh, pero por otro lado, yo creo que no va a desaparecer la figura del Data Scientist, mm. que haga mejor modelos o haga... Eh, o, claro, o, o resuelven los problemas más duros, ¿no? Los problemas de, de, de enfermedades o farmacéuticos o, no sé, de enviar gente al mar, a Marte, o sea, ahí todavía mucho... Sí, sí, sí. No, mucho yo yo a, lo que sí quería a, añadir a, que a, estamos en un mundo que constantemente nos tenemos que estar reciclando. Uno no puede decir, bueno, pues ahora estudio eh, tal máster y ya con esto tengo mi carrera. No. Eh, afortunadamente, desde mi punto de vista, tenemos que estar en un reciclaje continuo ¿no? y utilizar esas excel maravillosas que tengamos un, en, un, en un futuro eh, y hay que estar adaptándose, porque es verdad que toda esta tecnología eh, pues, pues crece muy, muy deprisa y el que quiere decir, no, yo solamente hago base de datos, mis oracles y demás, pues no, eh, tenemos que estar evolucionando constantemente ¿no? y nos vamos a tener que reciclar todos nosotros durante toda nuestra vida profesional. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, pues nosotros también hemos lanzado, que es gratuito, para dar, digamos, apoyo o ayudar también a esa comunidad de data scientists, el Big Data University bueno, sé que eh, lo conocéis muy bien. muy bien Sí, y yo creo que además son iniciativas todas ellas tanto esa como bueno, la formación que hablábamos antes ¿no? con los laboratorios de mentorización que hacéis por vuestra parte la, el esfuerzo que, eh, que hacéis también empresas como GMV también por la formación interna o sea, es clave desde el punto de vista de la combinación de, de las universidades con la formación y en último lugar eh, bueno todos vosotros Estáis trabajando en empresas que claramente tienen una proyección internacional muy fuerte, o son ya empresas globales, o tenéis una. son una empresa española pero con una proyección internacional fortísima, muchos proyectos en el extranjero, y tenéis la suerte de poder pulsar, de poder pulsar perdón, la, eh, el, el estado ¿no? del de Big Data aquí en España y compararlo con, con otros países. ¿no? Entonces, la pregunta que os quiero lanzar es. ¿Cómo consideráis que, eh, consideráis, mejor dicho, que nos podemos equiparar a otras potencias? Como pues comentaba antes Victoria, ¿no? en Estados Unidos, con una barbaridad de, de puestos eh, que están generando nuestras ¿no? empresas. ¿Consideráis que podemos eh, competir con Estados Unidos, Alemania, Francia, con Japón, con Corea? Eh, si no, al menos en cantidad, porque son países mucho más grandes, pero sí en, en talento o en calidad de nuestro data scientist. Bueno, primero yo creo que vivimos en un mundo globalizado, Ajá. con lo cual, eh, bueno, todo lo que es la tecnología cloud y las herramientas colaborativas hacen precisamente que, digamos, eh, borrar un poco ¿no? esas fronteras entre países. Eh, de hecho, bueno, por eso, como os decía antes y como comentaba eh, antes José Carlos, Estamos bueno, lanzando esta plataforma, por ejemplo, para Data scientists de forma que puedan trabajar en online, en colaborar entre ellos y tengan todas las herramientas open source a su alcance. En cualquier parte. ¿no? En cualquier parte del mundo. Y incluso puedan tener integrados tutoriales de formación, por si les entra una duda cuando estás eh, desarrollando un algoritmo o estás utilizando un Jupyter Notebook y quieres ver algo, tienes incluso tutoriales que puedes ver online, con lo cual o sea, yo creo que eh, la situación en la que vivimos hoy en día, con esta globalización y estas herramientas, esos, esas fronteras se diluyen. Por otro lado, en cuanto bueno, yo tengo responsabilidad europea, pues en cuanto a los proyectos que yo veo, eh, también en Estados Unidos y en Europa, eh, yo creo que lo que desarrollamos en España es igual de potente que pueda ser. Que se hmm. Yo creo que bueno, nuestros científicos e ingenieros están a un nivel equiparable. Bueno, aquí estamos dos empresas españolas. ¿Vale? Que, con, bueno, con tamaño totalmente distinto, pero nosotros somos una empresa española y eh, con bueno, un origen en eh, el mundo a, aeroespacial y, y con una vocación siempre de la excelencia y en España afortunadamente pues, tenemos un muy buen sustrato y no podemos tener y ni debemos de tener ese complejo de, de, de inferioridad ¿no? que muchas veces tenemos en, en nuestro país. Tenemos muy buenos profesionales, tenemos muy buena universidad, tenemos un... Un caldo de cultivo muy bueno pues para vamos, estar a la altura y lo estamos, a día de hoy lo estamos a la altura de, de las, grandes, las grandes potencias. Eh, y es cierto bueno, pues que tenemos que recorrer ese camino. Hay que, por supuesto, tenemos que tener en cuenta que siempre Estados Unidos, pues por su forma de trabajar etc pues siempre nos lleva cierto adelanto, ¿vale? pero bueno, no, no tenemos que estar ni mucho menos, eh, bueno, acomplejados, ¿no? Eh, ayer tuve una reunión con un responsable del Banco Inter Interamericano de Desarrollo y, y me comentó que el, el Chief Data Officer de la ONU es español. Eh, y, o sea, que, que tenemos talento en España más que de sobra y que estamos exportando, que estamos exportando ese talento, eh, pues, allá donde nos dejen, ¿no? También coincido con Victoria, que estamos en un mundo global, que todo nuestro trabajo lo podemos hacer y transmitir en medio segundo, de un, de un punto a otro. ¿vale? Y es cierto que, que, bueno, pues que las localidades y los localismos, pues cada vez tienen, desde mi punto de vista, también bastante más, eh, me, menos in, importancia. ¿no? Pero es cierto que, que en España yo creo que tenemos muy, buena, muy buen sustrato. Sí, sí, yo pienso en el footprint, ¿no? el teléfono que estamos en muchos países. Eh, estamos también en, eh, en Inglaterra, Alemania, y España y Brasil. Yo creo que estos tres países eh, tienen mejores digamos, personas técnicas que los otros países, sobre todo en América Latina. Ahí buscas en el mercado un data scientist y no hay nadie. Eh, muy difícil encontrar. Eh, eh, yo creo que, yo no soy español, ¿eh? llevo muchos años aquí, si lo comparo con otros países más de Europa y del Norte, eh, a nivel técnico, eh, incluso los, los, aquí las carreras son incluso mejores ¿eh? que, que los de, del Norte. Lo que pasa es que donde hay menos capital aquí es vender lo que se está haciendo, convencer. Yo creo que en, en la carrera normal hay mucho foco en la parte técnica, pero no tanto en... Eh, contar lo que has Vamos hecho sí. la puesta en valor y defenderlo en público entonces, o sea, si tienes un equipo mixto eh, pues lo notas en, en, en cualquier reunión ¿no? hay gente que habla, habla mucho, etcétera, y hay gente que no más callado. no puedes generalizar, generalizar pero yo creo que es una carencia de la educación aquí eh, en España esa es la, no sé, tener esa vergüenza o... Sí. Que, que no hace falta o sea, hay que, hay que, hay que, hablar, hay que, hay que estar, ¿no? y hay que reclamar que lo que haces, sí, no pensar, um, estos es lo, lo harán, mejor, no, no solo español, ¿eh? Eh, es algo, si lo comparas con Estados Unidos, pues es mucho más europeo, eh, el tema de emprendedores, ¿no? Pues hay mucho más en otros sitios que, cuanto más al sur, y, etc., hay menos. Está cambiando, porque ahora buscar capital ¿no? para una empresa, pues hasta en España es relativamente fácil. ¿no? Mientras que hace 10 años yo fundé una empresa aquí, fundé una en España, pues era complicadísimo ahora ya es muy fácil ahora solo falta que tenemos la, la, la, la mentalidad ¿no? de hacerlo y la iniciativa y no todos que queremos ir a trabajar en Telefónica o en IBM sí, sí, ¿eh? o verdad. en Google o, y nada más con nuestro talento pues estamos fomentando al, al negocio de los americanos porque van todos a Google, a Facebook, y etcétera pues eso es lo que hay, que hay que cambiar Totalmente de acuerdo es verdad que eso Sabemos muy bien la, la técnica, las matemáticas que hay detrás, etc. Pero luego ponerlo en valor, ir a, pues eso, a una ronda de, N, de N, financiación, pues eso no, nos cuesta. ¿no? Nos cuesta eh, luego también yo veo una barrera eh, que, que no lo encontramos, y, y, y sobre todo pues, en Gmw es una prensa internacional que, que todo es en inglés. Bueno, pues nos, nos encontramos con problemas de, de personas con cierto nivel de inglés. Vale. Pero bueno, eso es algo que también es una pequeña barrera pues, para poder exponer eh, pues, tus trabajos, eh, etc. ¿no? Y ese es algo que, que tenemos que, que trabajar. Muy bien, pues eh, muchísimas gracias a nuestros contertulios por haber eh, pasado un tiempo con nosotros hoy. Eh, claro. Hasta aquí esta charla coloquio sobre tendencias de Big en donde hemos podido pulsar un poco pues, la opinión de nuestros expertos. Eh, sobre eh, cuál es el, el papel de estas tecnologías y de los especialistas que eh, tienen que ponerlas en práctica, llevarlas a cabo y, y poner en valor estos proyectos en las empresas. Y esperamos que haya sido de, de vuestro interés. Ahora continuamos con el resto de contenidos de nuestro curso.